José Barcirón, bienvenido a Racha Aldeón. A Racha ¿qué tal? Las encuestas les anticipan opciones de gobernar el Ayuntamiento de Iruña, pero solo si el PSN les apoya. Los socialistas vuelven a tener la llave y tampoco parece que esta vez estén dispuestos a hacerle alcalde, si se da el caso. Bueno, respecto a las encuestas, yo ya he visto de todo. He visto, en fin, con resultados bastante diversos, ya sabemos lo que son las... Las encuestas siempre se dice lo, lo mismo. En cualquier caso, yo creo que las, las si de algo sirven a estas alturas es para marcar las grandes tendencias, ¿no? Y yo de las encuestas que estamos viendo estos días y concretamente de la encuesta de ITV, bueno, lo que veo es que se agranda el, el espacio del progresismo, que se coge ventaja y que parece que eh, quienes lo deberían tener muy difícil para gobernar precisamente la derecha, que cada vez está más lejos de de esa, ...de esa de esa mayoría, ¿no? A partir de ahí, lo que sí está claro es que H. Bildu es la fuerza que tiene que liderar esa esa oposición y llegará el momento, llegará el momento de hablar de, de, de posibles pactos, etcétera, pero yo desde luego creo que hasta que veamos la radiografía que nos pase la ciudadanía, ahora mismo es muy pronto, es muy imprudente eh, hablar de, de posibles pactos. A dos meses de las elecciones parece bastante factible que el Partido Socialista vuelva a apoyar, sin embargo la candidatura de UPN, pero también es clara la interconexión entre los acuerdos en el ayuntamiento y los apoyos a María y parece que si el PSN quiere reeditar la mayoría que le apoya, va a necesitar a Euskal Herria a Bildu. La lectura que se está haciendo desde hace ya semanas es que esta BCH Bildu puede que no acepte este doble juego, este doble rasero, que ambas eh, elecciones van a estar de alguna manera interconectadas. ¿Usted opina lo mismo? Bueno, yo lo que, lo que sí creo, desde luego estando todavía muy lejos de las elecciones es que efectivamente el sería una irresponsabilidad muy grande dejar que gobierne la derecha cuando, sobre todo, luego hemos estado cuatro años denunciando los los excesos y los desmanes de la derecha aquí en Pamplona. ¿no? Yo creo que la, la oposición, durante estos últimos cuatro años, hemos actuado eh, en un 95% de las ocasiones, hemos... hemos eh, votado y hemos apoyado las mismas propuestas ha habido una unidad de acción muy muy importante muy interesante nos hemos lamentado muchísimo muchísimo de, de este gobierno de, del señor Enrique Maya que Pamplona no se merece y desde luego no tendría ningún sentido no tendría ningún sentido volver a dejar por ...por acción o por omisión que volviera a caer el gobierno en sus manos. A partir de ahí creo, por supuesto, que, que hay que negociar, que hay que hablar... ...y que, hombre, Euskal Herria Bildu, por supuesto, que está dispuesto a hacer lo que sea... ...para desalojar a los a los gobiernos de derechas en todas las instituciones... ...pero también esperamos, por supuesto, una, una correspondencia. Y de todas formas, déjame que te diga que sí que albergamos un sueño, un sueño cierto... ...que es el de poder llegar a ser primera puerta... Que bueno, también ahí creemos que cuando llegue el momento no estaremos tan lejos. Sería difícil que siendo EH de primera fuerza, el Partido Socialista de Navarra, con el que como usted dice han pactado durante eh, esta legislatura prácticamente el 90% de, de los acuerdos que se han, que se han tomado, eh, prefiriera al candidato de UPN o a la candidata de UPN. Claro. Claro, porque al fin y al cabo, pues bueno, ya te digo, es que no. La, yo creo que la ciudadanía en general y, y los votantes, incluso del PCN, no entenderían, no entenderían que después de una legislatura que ha sido de entendimiento hasta hoy mismo, hoy hemos tenido una comisión de urbanismo en la cual hemos presentado eh, declaraciones a tres toda la oposición al completo y la hemos sacado y hemos ganado la ciudadanía no entendería que por ejemplo después de que durante los meses de pandemia que fueron tan duros eh, la unidad de acción de la izquierda consiguiera imponer a la derecha eh, con la mayoría de sus votos eh, medidas que aliviaron muchísimo el, sufri el sufrimiento de la gente que peor lo está pasando insisto, la gente no entendería que ahora por acción o por omisión cayera, dejáramos caer otra vez el, el gobierno en manos de, de, ...de la derecha, por lo tanto yo creo que... ...hemos demostrado tanto aquí en Pamplona ...como en Nazarroa y, y, y en Madrid... ...incluso la responsabilidad de, de EH Bildu... ...somos un, un partido que tenemos... Eh, ...cada vez más vocación de, de, de gobernar las instituciones... ...y desde luego eh, tenemos el, el derecho y demás... ...incluso por una cuestión de respeto... Eh, ...a esos 25% prácticamente de votantes... ...que dan su apoyo en las, en las elecciones municipales a H. EH Bildu en, en Pamplona. Yo creo que todo eso no se puede dejar a un lado por puro sectarismo, ¿no? Diríamos. Se presenta usted como la única opción fiable para que Iruña pueda tener un gobierno progresista. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo que queremos decir es que eh, cada vez H. EH Bildu ha ido subiendo, en, en sus eh, ha ido mejorando los resultados electorales elección tras elección y nos hemos ido mm, perfilando eh, como la verdadera opción de, de gobierno eh, a la derecha. Hemos demostrado durante cuatro años, la legislatura 2015-2019, la, la responsabilidad que, que tenemos. Nos faltaba única y exclusivamente aquí en Iruña, nos faltaba la experiencia de gobierno. Ya la adquirimos, ya tenemos esa experiencia de gobierno y además... En esta última legislatura, en estos últimos cuatro años, hemos sido capaces también de liderar una oposición entre diferentes. Hemos demostrado que somos capaces de, de trazar eh, acuerdos tanto con el PSN como con Peró Entre los tres formamos la mayoría en el ayuntamiento. Lo hemos estado haciendo durante cuatro años, pleno tras pleno, comisión tras comisión. Y bueno, ahora ya no hay más que oficializar esto de alguna manera y ser capaces de construir una alternativa a la derecha. La, la oposición puede hacerlo, la oposición que es progres, progresista, que es la mayoría del Pleno, puede hacerlo, y H. Bildu, que es de largo la, la, la, la fuerza más, más fuerte, más destacada de, de estas tres opciones progresistas, pues es la que tiene que estar llamada a, a liderarlo. Yo creo que es, es muy claro y es muy lógico, además. Es el único que repite el nuevo ayuntamiento, ya no tendrá ni a Enrique Maya, ni a la socialista Maite Esporrín, también Gero Abay ha cambiado de, de candidato. ¿Cómo han sido estos cuatro últimos años de mandato de Enrique Maya? Bueno, pues ha sido una legislatura absolutamente eh, baldía, eh, perdida, en, en la cual eh, el gobierno municipal de Enrique Maya, yo creo que incluso a nivel puramente técnico, sin llegar ni siquiera a lo político, eh, lo puramente técnico ha, ha mostrado una grandísima, una enorme incapacidad, una una impericia total, por ejemplo, para tomar medidas enérgicas en los, años, en los tiempos de la pandemia, y luego, por supuesto, marcada por el sectarismo. Yo creo que llegaron única y exclusivamente con un eh, afán de, no sé, de, de revancha, por así decir, eh, se preocuparon mucho más de, de destruir todos los avances que había habido en la legislatura del cambio que de gobernar, y, y de hecho, bueno, pues eh, se han dedicado sistemáticamente a desmantelar todo lo que se había hecho en políticas eh, sociales, en, eh, en memoria histórica, en, eh, en igualdad, en fin, eh, a todos los niveles no tienen un verdadero proyecto y eso a lo largo de la legislatura pues se ha notado muchísimo. Y yo creo que si algo ha salvado esta esta legislatura, si algo hay que mirar positivamente, insisto, es la unidad de acción de las fuerzas progresistas que sí han permitido, bueno, pues doblarle la cintura. A, a la derecha, al gobierno de, de Enrique Maya, y conseguir sacar adelante algunas algunas cuestiones. Ha sido una legislatura, desde luego, mandada, ma, de alguna manera marcada por la impericia y también por el autoritarismo. Un autoritarismo, vamos, que precisamente si algo nota es la debilidad de, de este gobierno de la derecha. ¿Qué necesita iruña, Vivienda, turismo, seguridad, políticas, sociales, ordene las prioridades. Bueno, pues lo necesita absolutamente todo. Después de cuatro años, yo creo que recuperar la senda que sí se empezó en, en la Legislatura de Cambio es importantísima, ¿no? Recordar aquí todo lo que se hizo, por ejemplo, en materia de, de memoria histórica, con las no solo las famosas exhumaciones de molas, arburjo, etcétera, sino con bueno con la, la ...la recuperación, el trabajo que se hizo en común con, con los colectivos... ...fue muy importante en materia de igualdad... ...hombre, pues no sé, destacar aquí ahora lo, el, el aquel momento lamentable... ...pero pero en el cual Pamplona estuvo, o sea, era, estuvo a la altura y se colocó a raíz del, del famoso ataque de la manada... ...a, a liderar y a marcar un, un un modelo, no por así decir, en materia de, de, de igualdad... ...yo creo que es, algo, es una senda que hay que recuperar y luego por supuesto... Eh, en el momento en el que entráramos a, a gobernar, nuestra prioridad fundamental serían las políticas sociales, y aquí, en Pamplona, hay un problema muy grande de, de vivienda, un problema de vivienda que, bueno, que el ayuntamiento ahí sí que tiene, que, sí que tiene posibilidades de intervenir, porque a lo mejor en otros en otras cuestiones fiscales o de salud los ayuntamientos tienen menos eh, atribuciones pero en materia de vivienda sí se puede hacer estamos viendo como estos días el señor Ama el señor Maya está anunciando que van a liquidar todos los solares eh, libres municipales que hay en Pamplona que los van a poner en manos de iniciativas privadas con lo cual pues bueno, se perdería eh, esa posibilidad de por ejemplo de, de hacer vivienda social que insisto es algo que sí puede hacer el ayuntamiento y que para nosotros nosotras sería prioritario. ¿La división de las derechas debería hacer más fácil que se puedan reeditar en Navarra mayorías progresistas? Bueno, eh, yo siempre suelo decir que la derecha tiene intereses, mientras que la izquierda tiene ideologías. Por eso la izquierda tiende a disgregarse y la derecha tiende a unirse. Lo que ocurre aquí es que estamos asistiendo a un, a un proceso bastante vergonzoso de, de desintegración de la derecha, de desagregación, en la cual, bueno, pues están, como se suele decir políticamente hablando a puñalada limpia y, y, bueno, pues ha salido a la luz, pues, pues bueno, la verdadera manera de entender el, el gobierno de, de esta gente. Esto es algo eh, insólito, yo desde luego tengo muy claro que sociológicamente hay un, un cambio, un ciclo largo en el cual, eh, bueno, pues las nuevas generaciones apuestan por el por las fuerzas progresistas y aquí en, en Iruña es algo muy claro. La única solución la fue el hecho de que en Nafarroa y en, y en Iruña todas las derechas vinieran juntas es algo absolutamente inédito en el, en el Estado. Y era la, la manera, por así decir, la única manera que les quedaba de sujetar de sujetar el, el gobierno en en, en Nafarroa. Y ni siquiera así ya eh, les vale. Por lo tanto, yo creo que lo que viene, y ahí soy muy, muy optimista, es un, un ciclo. Desde algún ciclo muy largo, de, de, en el cual las fuerzas progresistas tienen una mayoría social, existe una mayoría social en la calle a favor del, del progresismo y lo que hay que hacer es llevarlo a las instituciones. No ve puede al, ser. Ve que ¿El Partido Socialista comprometido con, con, ese, con ese panorama, con ese escenario otros cuatro años más? Perdón, perdón. Que si ve el Partido Socialista de Navarra comprometido con ese escenario, el de unión de las, bueno. de las izquierdas otros cuatro años. Bueno, yo creo que eh, la unidad de acción eh, de, con el, el PCN es algo que los compañeros del PCN de aquí de Pamplona, estoy seguro, además, que no pueden sino eh, refrendar y atestiguar. Es posible trabajar con ellos, es posible trabajar juntos, es posible sacar acuerdos muy importantes, y bueno, pues... Eh, que son también las direcciones, en este caso la dirección del PCN, quien refrende esta, esta posibilidad. Pero yo creo que castigar una vez más a Nafarroa y castigar una vez más eh, a Iruña, concretamente, con esas, no sé, con esos prejuicios, con ese sectarismo político que a veces eh, funciona, pues sobre todo en Madrid, pues eh, sería lamentable, ¿no? Yo creo que las decisiones de Pamplona se tienen que tomar en Pamplona, en Iruña, y no en Mar. Y respecto al gobierno foral, si los números eh, dieran, ¿usted ve a EH Bildu con ganas de entrar en una coalición de gobierno en Navarra? Yo sobre todo lo que veo a mis compañeros y compañeras de EH de Bildu Nafarroa es con muchísimas ganas de eh, reeditar eh, gobiernos eh, de izquierdas, progresistas también se ha hecho una labor espectacular en el Parlamento de, de Nafarroa hemos demostrado tanto, insisto, eh, no sé, en Iluña, en Navarro pero también en Madrid. Hemos demostrado que sabemos estar a la, a la altura y hemos sido fundamentales. Hemos sido imprescindibles a la hora de eh, tomar muchas medidas progresistas. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que hay que normalizar. Hay que normalizarlo, sí o sí. En Iduña, en Nazarroa, en Madrid, etcétera. La última sobre los Sanfermines. Señora Siron, sigue pendiente de decidir quién va a lanzar el chupinazo. La nueva alcaldía cambia el 17 de junio. ¿La decisión debería tomarla el nuevo alcalde? Bueno, eso sería lo suyo, sería lo, lo natural. Lo que no tendría ningún sentido es que el señor Enrique Maya, que está ya de, de salida de, de, del ayuntamiento, quisiera dejar... Eh, hipotecado el, las decisiones del siguiente del siguiente gobierno ¿no? ahí hay una, un desacuerdo fundamental, el señor Enrique Maya ha querido reservar al alcalde la, la potestad de de, quién la, de decidir quién hace el chupinazo y nosotras y nosotros creemos que tiene que estar la ciudadanía porque es algo que tiene la suficiente relevancia y que le importa mucho a la gente por lo tanto lo que espero es que por lo menos en eso respete la voluntad de la mayoría yo José Basirón, candidato de H. Bildo a la alcaldía de Iruña, muchísimas gracias por estar en Gambara Gabón. Es que ricas con sube, Gabón.